Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy y vamos a divertirnos un rato con oh, Mario man, Rabbit. Estoy ya aquí preparado para entrar, vamos a invocar, a conseguir Sparse de invocación. El lado derecho es el que hemos escogido, así que a ver si, si hoy nos sale bien. Vamos a ver, hay que conseguir ojos de... matar a ojos de oscuridad. Y, y, y, y, y... Eh... Y es nivel 10, vale, son nivel 10, así que se complica un poco de situación. Vale, tenemos lobradores, de estos que atacan a distancia, estos lobradores de quemadura, no tengo nada de quemadura, como siempre. Vale, creo que vamos a ir a matar el lobrador, que es el que más nos puede molestar a distancia, así que vamos a ello. Eh, no con desbloque ningún SPAR más, ¿verdad? No. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Hay que proteger a Peach, como ya sabemos. Vamos allá. Vale, quiero ir a por ese lobrador. Si salto... ¡No! ¡Fuck! Si salto a donde no tengo que saltar... Pues igual la puedo niar un poquito... Vale, pues me interesa Vamos a activar la barrera de equipo Vamos a bajar con Peach Y saltar con Rabbit Luigi Me interesa un poquito más Quizá tenía que haber Saltado antes con, desde arriba con... Nuestra querida espada china, Edge Vale Ahí les daño a esos, vale Vamos a dañar a todos estos Vamos a dañar a... a, a Ah, bueno, a esto, ya me entendéis. El lobrador es el que más me interesa aniquilar. Pude haberle dado en vez de eso. Con estos les mato. Vale. Pues vamos, con Edge. Con Edge vamos a saltar. Vamos a hacer desde aquí el lobrador de invocación, ¿eh? Vale Y vamos a saltar Vale, aquí me quedo más vendido Ahí hay otro lobrador Me hubiese gustado llegar a atacarle La verdad, eh ha dicha Con este ya nada Con esta ¡Oh, mierda! Me he quitado un escudo a, a Rabbit Luigi. A ver. Me pongo aquí, me pueden atacar varios. Y daño a este. Vale, perfecto. Pues voy a, a atacar a este. Daño a este un poquito. Y me quito un ojo Estoy bastante vendido, eh Estoy bastante vendido Creo que he un poquito mal esto No os lo voy a negar Hay uno con caparachone Hay varios con caparachone Me quita el escudo Los lobradores, tío, es lo que más me Fastidian A por pitch me quita ya el escudo. Quedan ahí parados. No sé por qué no me han atacado esos dos, la verdad. Nada, va justo por el. el que no me interesa. A ver. Ahí mato a unos cuantos Ey, ¿por qué no daño a este? Oh my god No me gusta nada, eh Creo que lo he hecho bastante mal Pero bueno Tengo que Ir así Para dañar a ese obrador. O mato Voy a matar a estos, creo Voy a hacer esto en vez de dárselo. Al final no cogí el extra, ¿no? Vale. Aquí les daño a los tres, así que me voy a quedar así. Y me voy a activar... ...el aluvión de espadas. Con este, con este, con este, con este, con este. Con este yo creo que me, me voy a asegurar... ...un poquito... Estos no son débiles... Estos son neutrales. A ver el movimiento de este. No, el movimiento... No me llega. Vale. Pues, pues, pues, pues... Me voy a activar... El daño de salpicadura. Vamos a protegerlos un poquito... Los, a los personajes... Les dañamos un poquito con ese salto. 10. Más el aluvión de espadas, crítico. Y uno casi muere. Con esta no puedo hacer nada. Vale. No me llegan a golpear. Este. Me lo mata. Bueno. Dentro de lo malo, no es lo peor, lo peor. Me ha, me ha matado a los dos. Uf, no he cogido curaciones, creo, eh. Tío, no vayas a por ese pesado. Vale, les revivimos... Pensar que he pasado de este Spark considerablemente, ¿eh? No me lo puedo creer, me quedo bloqueado aquí. Pues tengo que curarme, ¿eh? Tío, siempre me pasa igual, ¿eh? Vamos con este antes de que se me vaya la olla. Pero este, si le mantengo aquí. No me lo puedo creer. Y desde aquí... Vale, mueren todos. Me voy a quedar aquí. Ese vuelve para arriba. Bueno, ni tan mal. La cuestión es, ¿qué hago con este? Este... Que los lobradores son muy fastidiosos, tío. Y si voy a por el logrador de abajo, vamos a curarnos un poco con el ataque vampiro. Y turno del enemigo porque este lo activo. Vamos a activarlo. No pierdo nada. Este se sube. Doscientos y pico. Qué rabia, eh. Disculpad un momento. Vale, perfecto, logrador. Vamos a activarnos la protección, eh. Y, y, y, y, y. Es que este logrador me va a fastidiar, pero es que. A ver, vamos con. A ver, Luigi, acercarnos aquí. No, un poquito más. Y me voy a ir con Peach. Debería ir con Peach a algún lado. Pero no sé a dónde es el, lo conveniente. Me voy para arriba. Me voy a quedar aquí arriba por ahora. Que desde aquí arriba puedo dañar eso. Daño tanto a los de arriba como la protección de los de abajo. A ver. A ver. Es que tengo que dañar ojos, pero... Si los ojos me van a implicar... Desde aquí, 0%, 0%. Pero puedo... Puedo sacrificar a Rabbit Luigi. Mato eso, mato esto... Bueno, eh, ni tan mal. Yo creo que ni tan mal Vamos a activarles esto Se marean aquí un poquito Hacemos esto Y con Edge Puedo saltar aquí. Le meto a Celeron. Y les golpeo a los dos. Pero es que aparte me voy a golpear... Al final no sacrifico nada... A Rabbit Luigi. Les golpeo a los dos y uno se queda muy muerto. Recupero noventa y tantos de vida. Vamos para allá. Quitan el escudo. Vale, no muere. Se han repartido los ataques. Bien, mi lobrador. No contaba con él, la verdad. No contaba yo mucho con él, ¿eh? Con que fuese a hacer algo. Saltamos aquí. Me voy a subir con Peach a esta plataforma de aquí. Mato al ojo. Perfecto. Y desde aquí... ¿Mato dos ojos? Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Vamos a hacer aquí el acelerón. No, tío, no me puedo quedar por lo que hago siempre. ¡Ah! Bueno, pues... Aluvión de espadas... Ataque a ambos. Y me queda este. Ataque de salpicadura. Y van a salir volando, así que... Y turno del enemigo Peach se queda ahí bastante expuesta, pero... Me matan a este, perfecto Puedo revivirlo Me matan a este lobrador, así que perfecto también A ver Punto primero, activamos el lobrador Recuperación de Spar, perfecto. Vale. No llego a esto. Tengo que ir ya por estos de aquí abajo. Así que... Vamos a revivir... A este... Y y y y y vamos a bajar. ¡Rápido! Vamos a bajar y y y. Es que me interesa matarlo para que te deje de dar por saco. Pues seguramente. Oy oy, oy, oy, oy, oy, me, caigo fuera, me caigo fuera. Uff, al límite, limitoso, eh. Mato solo a uno. Vamos a darle a esto. Vale. Con este le mato. No le mato. Y con Peach le podría matar. Hombre. Aquí más protegido. Con este nada. Con este... Con un poco de suerte Turno del enemigo 20 minutitos que llevamos de vídeo Prácticamente Bien Bien, bien, bien No llegó aquel de allí Sería muy interesante llegar a aquel de allí, ¿eh? Sin necesidad de... Pero bueno. Vamos a ir dándole... A estos de aquí abajo con este. Lo mandamos por ahí, se muere. Vamos a saltar con Peach. Porque podemos matar a este. Y con Edge... Con Edge podemos intentar esto y al menos destrozar un poco la piedrita. Y ya estaría, ¿no? Vamos a activar el escudo Pero va Me va a dar igual Turno del enemigo Y ya es un mero trámite Nah, esto no, nah, un mero trámite Pum pum Y con Edge el siguiente O bueno, con esta Pues ya está Y... hechito. Conseguido, conseguido. Ha costado un poquito. Sí, había que centrarse tanto en los enemigos. Pues seguramente no. Pero no está mal hacerlo. Vamos aquí. Creo que vamos a soltear esto. Cámbiate a Rabbit. Venga, no os bloqueéis. No hay muchas monedas que no sean por ahí arriba, ¿eh? ¡Eh! Me dejó cogerlas. Perfecto. Perfecto. 22 minutitos y medio. Y llegamos al último nivel. Al maestro Gorrinil y al sismósico. Vale. Perfecto. Me viene genial lo del maestro Gorrinil...